Bueno, es el um, McLaren y. Oh, no puede ser, eso es Ford GT. Ya les muestro. McLaren y Lambos y me terminé enamorando de ese de por <risa> Está están locos yo estoy agachado en este momento estoy a nivel del piso y miren miren esto, miren esto. vienen uno, vienen dos, vienen tres Aventador, Toyota Zumbra <risa> Uf, miren esto, miren esa línea blanca que le han puesto aquí abajo, que chido detalle. Ahora sí está a la altura y miren cómo me queda el carro. saber las diferencias entre un modelo y otro, miren la parte de atrás, y cómo se levanta este alerón, wow, y miren este por ejemplo, se mueve, pero es un alerón, miren cómo sale, y miren los, el, las salidas, oh, wow, oh, no, no, no, no, no, miren esta fibra de carbono, eso es lo que les digo lambo, lambo, porsche lambo, lambo lambo wow qué belleza eso es lo que les digo <ríe> me jodiendo una locura y a la gente le encanta hacer eso oh. Esto, miren, esto, miren, esto, miren, esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Qué trabajo tan increíble. Por, miren, miren por dentro, es que los trabajos son increíbles. Limpios, en excelente estado. ¿Mm? No, qué locura. Y la cuestión aquí es que tú no sabes dónde mirar. No sabes dónde mirar. Al que le gusta tenerlo así bajitos, bajitos, bajitos, bajitos, bajitos ah, me fascina, me fascina esta patina Viene ese color Uf, y el trabajo por dentro, impecable o sea, es que hay muchas personas que piensan que esta pintura no tiene que no hacer mal el carro pero es que miren por dentro, por dentro está excelente en las mejores condiciones por fuera tiene zapatina que me encanta. Y bueno. Bien bajito. Oh. Y este pues ni decir. <ríe> Jig modificado. ¿Ah? Y tiene esto. Qué locura. Este es un tanque de gasolina. ¿Ah? No, no, no, no. tranquilo y vamos a dar nuestras conclusiones para terminar el vlog del día de hoy es importante de todas maneras compartirles qué es lo que yo siento, cómo me pareció ya después de obviamente llegar a mi casa, relajarme y empezar a ver todas todas las imágenes y todos los videos que, que grabamos eh, el día de hoy bueno, voy a contarles la primera cosa que me gustó la primera cosa que me gustó es que hay Muchísimos, muchísimos carros Muchísimos, muchísimos Creo que fue una de las reuniones más exitosas que tuvo Cars Florida Fue lo que escuché, pero bueno, he visto mucho de su contenido en, en redes sociales Y hay hoy muchos carros que yo no alcancé a ver De hecho, me consumí toda la pila en la cantidad de videos Porque es que caminaba y caminaba Y de verdad, lo siento muchachos, si ven que se mueven mucho los videos Vamos a tratar de que sean un poquito más estables Pero vean demasiados carros Demasiados, demasiados. Número 2. la variedad. Hay para todos. Si eres un amante de los clásicos, habían clásicos. Si eres un amante de JDM, habían muchísimos. Había hecho bastantes Nissan GTR, que creo que no alcancé a tener como mucho, mucho material de eso. Habían demasiados. Eh, si eres un fan de los exóticos, si eres un fan de... Bueno, o sea... Habían para todos los gustos y había bastante. O sea, si te gustan, por ejemplo, los muscle cars, habían bastante muscle cars y modificados. Eh, Vieron también esos modificados, low riders, había... Bueno, había de todo. Había de todo. Y yo les digo, ahora vimos de todo, Realmente. La tercera cosa que me gustó y eso es como parte de la cultura y por eso es que retomamos estos videos en YouTube es que veo que la, la gente, la cultura de los carros es bastante grande aquí y eh, a la gente le gusta mostrar su carro, las cosas, le, te cuentan de la historia, te cuentan de las modificaciones, te cuentan de las cosas que han hecho en sus carros y hay una cultura enorme, enorme alrededor de esta temática y eso es bacanísimo porque pues a mí me permite contarles a ustedes a través de aquí, de la cámara, a través de este canal esas historias y mostrarles los carros que hay y como todo hay tres cosas también que no me gustaron y creo que la primera es el calor que estaba haciendo bueno, eso es normal aquí, hace mucho calor, mucha humedad de hecho yo tuve unas tomas al inicio y la cámara, es decir, estaba supremamente húmeda, es decir, los cambios de temperatura aquí son drásticos, entonces había muchísimo calor y mucha humedad, y bueno, yo salí bastante temprano, ya es, son las 2 de la tarde y estoy ya en la casa, eh, y la verdad es que eso fue complicado, la segunda es que a pesar de que sí están bastante, o sea, ellos tienen como un plan de organización de los carros, habían, estaban por todas partes. Es decir, no sé si es que hubo una reunión tan grande, no esperaban tantas personas que yo siento que no tuve la capacidad, o por lo menos yo no, no tuve la capacidad de, de ir y revisar y de ver todos los carros que habían. Miren, les aseguro que faltó demasiado, faltó demasiado, y les aseguro que voy a volver a pesar de que esto no me gustó mucho, de que no estaban como tan organizados, o por lo menos no había como una señalización, o miren si quieren ir a ver Ferrari acá o Exotics a este lado, sí, digamos los más valiosos los pusieron como en el centro de toda la exhibición, pero era, pero era, era demasiado. <risa> La tercera cosa es que a muchos, como a mí, nos encanta escuchar el sonido del carro, el puro sonido del carro, así cuando se están parqueando, ya vieron las tomas también, eh, pero también cuando nos llevan a fondo y aprietan hacer ahora. Pero eso genera tal sonido que yo creo que a muchos no les gusta, a mí me gusta. Y aquí no lo permiten, aunque muchos lo hicieron y ustedes escucharon y lo vieron en el video, pues, yo le he puesto silencio a esto ¡Ah! bueno lo que les estaba diciendo era que sí, definitivamente a mí me gusta que aprieten la cerradura a fondo eh, y que se escuche ese motor cuando está a 8000 revoluciones pero creo que no lo permiten porque además hace mucho mucho ruido y hay unos que les cuento, hacen bastante ruido es pues decir, no se sé lo que vas a imaginar de exhaustos derechitos parejos y bueno eso lo estaban controlando, no lo dejaban hacer y eran las cosas que a mí personalmente me no gustan. Bueno gente, ese es el video el día de hoy, espero que les haya gustado. Y bueno, regresar después de dos años a hacer YouTube. Cuéntame qué les gustó, qué no les gustó. Vamos a tener más videos serios, garantizo. No se imaginan los carros que vamos a tener aquí en el canal y estén conectados, denle clic si les gusta, si no les gustó y espero sus comentarios. Nos vemos. Chao, chao.